El Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, acompañó este jueves a las personas afectadas en el caso MUNE y solicitó que se les devuelvan sus ahorros. Nosotros como organización hemos venido aquí, frente a esta instalación de MUNE, para exigir y acompañar junto con, con estas personas de que MUNE resuelva la situación del dinero que estas personas han ahorrado de manera decente. No es posible que empresas vengan a San Francisco de Macorís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 en esta, en esta compañía, de lo contrario, vamos a tomar acciones junto con esta persona para obligar a esta compañía que entregue ese dinero y si ellos tienen que de, irse de San Francisco luego que le entreguen su dinero, bueno, pues que se vayan, porque no queremos una compañía que les robe el sueño a los franco-macorizanos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.